El pulso oh, yeah. ya, ya, me está gustando más el lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Ese Que se sin ningún Es Despacito Quiero retirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resminarte a los dos despacito Tengo las paredes contigo Despacito, vea que te que diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a los ojos despacito tengo las maneras de Poquito a poquito, que todavía es no me de cabeza, pero cuando tal aquí tengo una pieza. Despacito, quiero desmirar tu cosas despacito, para que te diga cosas tan oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desmirar tu cosas despacito, como las taleras de, si no de tu laberinto, que salen de tu cuerpo con los manuscritos. ¡Se libra el pollo! poquito, a poquito que saber que se me cabeza Pero pa' estar aquí, tengo una pieza Despacito Quiero respirar tu cosas despacito Para que te diga cosas a Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero que me las cabezas despacito Como las caderas de tu laberinto Que salgo tu cuerpo con los manuscritos Es me voy acercando y voy armando el pan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Pongo mi sentido más pidiendo más. sé este que tomalo sin ninguna función. Es más, quiero respirar tu cuerpo de poquito, poquito que saber que ese no me cabeza Pero vamos a estar aquí en una pieza Despacito Quiero respirar con cuello despacito Deja que te diga cosas al lobito, Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito como las taleras de tu laberinto Que cuerpo con la vida. Cuello despacito, vea que te diga cosas al oído, para que te acuerdes y no Poquito poquito, ya que todavía que no me me cabeza, pero para contarlo aquí tengo la pieza. Eres fácil quiero decir algo cosa despacito, para que te digan cosas tan bonito, para que te acuerdes si no estás conmigo. Eres fácil quiero decir, que me algo de esas despacito, como las taleras de tu laberinto. Salir el, el pulso Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Que sigue tomando sin ningún apuntón Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Vea que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero acostumbrarte a los despacito Poquito a poquito, ya que todavía soy un hombre cabeza, pero para contarlo aquí tengo de la pieza. Despacito paracito, pero ahora miras tu cosa despacito partitos. que te diga cosas tan bonito, para que te acuerdes si no estás conmigo. Oh, yeah. ya, ya me está gustando más de lo normal Ponga mi sentido, va pidiendo más Que se quito malo sin ningún acoso Despacito Quiero respirar tu cuello ¿tú? Poquito a poquito Y que que ese no me cabeza Pero vamos a estar la vida en la pieza Despacito quiero <tose> ahora <así>, que <tose> te Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más es Que se sin ningún Es Despacito Quiero retirar tu cuello despacito Vea que te diga cosas han oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero acostumbrarte a los despacito Tengo las paredes de Poquito poquito, poquitos, que, que establece un 回头大 okay. okay. Poquito, poquito, poquito.